Hola, hola, bienvenidas a este hermoso espacio. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, hermosas. Gracias por estar en este espacio. Todos los días les subo contenido para que vayamos variando allí de ropa, de ideas de cómo podemos vestirnos. Hermosas, yo sé que para muchas es fácil vestirse, pero para algo otras nos cuesta un poco así es de que para eso para esas personas está indicado este canal además de eso hay hechuras de blusas en las cuales nosotros podemos tomar una idea y así sacarle el provecho necesario todas sean muy bienvenidas y gracias por ser parte de esta pequeña familia porque para mí ustedes son una familia Acá les traigo diversas formas de vestirse, como blusas muy bonitas, blusas eh, con estampe, algo otras lisas. Muy bonitas las blusas para diferentes eh, personas de su cuerpo, ya que a veces nos quedamos con un solo tipo de blusa. sabiendo que hay múltiples hechuras de blusa para cada cuerpo. Hermosas, acá les presento una galería muy bonita de blusas para diferentes personas y así podernos nosotros combinar perfectamente con estas hermosas prendas. Estamos un poco en vacaciones en muchos lugares, puedes utilizar tus chores o tus blusas destapadas. Para estos eventos, usarlas con nuestros jeans favoritos y así ser la estrella del momento. Mi señora bonita, el video hasta el final. Y si usted lo disfrutó hasta el final, la invito a que se suscriba, que comparta, denle like si te gustó el video. Hermosas las blusas, hay muchas hechuras de blusas, como muy casuales como muy formalonas, como muy coloridas, y así hay para cada persona. Todas somos diferentes, todas tenemos diferentes gustos. Pero este canal no es para que usted se vista como dice el canal, sino como dice usted. Como a usted le parezca mejor, como usted se sienta mejor y así se va a vestir bienvenida hermosa la invito también hermosa al otro espacio Silvana y Más donde se sube también contenido cada dos días estas blusas son muy bonitas pero utilicenlas cuando ustedes se sientan cómodas porque como les dije para todos hay gustos algunas nos gustan blusas pegaditas otras con manga larga otras con manga ralas otras manga tres cuartas con corbatas ovaladas por dentro, muy flojas como estas, en fin, todos tenemos diferentes gustos y así vamos a lograr nosotros a sentirnos bien, cómodas y muy en moda. Acuérdense que la moda la vas a hacer tú en tu closet, puesto que la moda va y viene, la moda es del momento, entonces nos toca a nosotros hacer nuestro propio uh, armario de ropa y así sacarle el máximo provecho. Bienvenidas y espero que estén pasando muy bonitas estas vacaciones. Disfrútenla a lo máximo, siempre y cuando con protección tanto solar como las otras protecciones que ya lo sabemos. Así de que bienvenidas y suerte a todas. Que Diosito me las colme de mil bendiciones en esta mañana y así agarrar el rumbo que Diosito nos pone. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao y adiós.